El objetivo del proyecto Scratch propuesto en este módulo es introducir al estudiante en la representación, modelado y simulación de sistemas biológicos. Vamos a crear una mariposa que va a volar en un invernadero y vamos a poder diseñar diferentes estrategias de prolongar la vida, de estrategias de realizar vuelos diferentes y de explorar diferentes escenarios de la vida dice lo siguiente, construye un proyecto Scratch que implemente la vida de una mariposa en un invernadero. Para ello diseña diferentes algoritmos de vuelo y formas de prolongar la vida y exploremos diferentes escenarios de vida como el entorno físico del invernadero o diferentes puntos de comida o diferentes estrategias de reproducción. La figura de la derecha ilustramos cómo una mariposa va dejando una traza a lo largo del invernadero como forma de visualizar el vuelo que está realizando. El diseño del proyecto lo hemos dividido en seis fases. Primero crearemos la mariposa y el invernadero, que será un, un espacio de 16 subcompartimentos. La segunda fase consistirá en enseñar a la mariposa cómo volar. En concreto, implementaremos la estrategia de vuelo en tercer lugar, exploraremos diferentes ideas y métodos de cómo se pueden llevar a cabo las formas de volar las mariposas. En cuarto, vamos a introducir un nuevo elemento que va a ser prolongar la vida en función de que detecten o encuentren comida en un tiempo determinado. El quinto va a consistir en simular la reproducción de la especie. Y en sexto y último lugar, vamos a registrar numéricamente las veces que contactan con un alimento y el número de individuos que tiene la especie.